La Universidad de Costa Rica pone a disposición del personal docente, administrativo y estudiantes el acceso universitario a la red inalámbrica AURI, una red que permite acceder a diferentes recursos institucionales de una forma rápida, segura, con un mejor ancho de banda y por un periodo de tiempo ilimitado. Una vez que configure su dispositivo, podrá conectarse de forma automática a AURI, al ingresar a cualquier sede o recinto de la universidad y tendrá acceso a servicios como el sistema de bibliotecas, documentación e información, correo institucional, sistemas institucionales, entre otros. Además podrá utilizar EduROM, una red inalámbrica mundial que le permite conectarse de manera fácil y segura a las redes de las universidades adscritas, tanto a nivel nacional como internacional, a través de su cuenta institucional. Para configurar su dispositivo, visite la dirección electrónica ci.ucr.ac.cr barra inclinada auri, donde encontrará los manuales e instaladores de acuerdo al sistema operativo que utilice. A modo de ejemplo, le presentamos la configuración para los sistemas operativos más utilizados. Android. En su dispositivo móvil, diríjase a Google Play e instale la aplicación Auri UCR. Ingrese de forma completa las credenciales de su cuenta institucional y presione Configurar. iOS. Utilice de manera provisional la red visitante UCR. Se le mostrará una ventana de confirmación. Haga clic en Ingresar. Desde el navegador Safari de su dispositivo móvil ingrese a la página ci.ucr.ac.cr barra inclinada Auri y descargue el instalador correspondiente. Haga clic en permitir. Presione cerrar. Diríjase a ajustes para revisar el perfil descargado. Presione instalar. Introduzca el código de su dispositivo móvil. Presione Instalar. Diríjase a las redes Wi-Fi disponibles y elija Auri 3 UCR. Ingrese de forma completa las credenciales de su cuenta institucional y presione Conectar. Windows 8 y versiones posteriores. Presione el icono para conocer las redes inalámbricas disponibles, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Seleccione la red AuriUCR y presione Conectar. Ingrese de forma completa las credenciales de su cuenta institucional y presione Aceptar. Se le mostrará un mensaje de confirmación. Presione Conectar. Mac OS Catalina y posteriores. Utilice de manera provisional la red visitante UCR. Se le mostrará una ventana de confirmación. Haga clic en Ingresar. Desde un navegador, ingrese a la página ci.ucr.ac.cr/inclinada/Auri y descargue el instalador correspondiente. Diríjase al menú principal e ingrese a Preferencias del sistema. Elija la opción Perfiles y haga clic en Instalar. Presione Continuar. Ingrese de forma completa las credenciales de su cuenta institucional, tanto para configurar el perfil de EduROM como el perfil AURIUCR, y presione Siguiente. Presione Instalar, ingrese la contraseña de su equipo y presione OK. Verifique los certificados y presione Cerrar. Finalmente diríjase al Finder, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y active el AirPod. Si requiere configurar AURI en un sistema operativo distinto, visite ci.ucr.ac.cr barra inclinada AURI.